Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Les damos las gracias, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de UTECH BorderPlex, en el espacio de, de aquí de, de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y pues les doy la bienvenida a este programa que pues trata de mostrarles a ustedes toda la información respecto a cursos, talleres, conferencias, eventos eh, referentes pues, a, a la industria, a cursos tecnológicos de habilidades digitales y tecnológicas y pues eh, como cada jueves tenemos un invitado especial y pues antes de empezar pues queremos agradecer claro al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por este espacio que, que nos brinda, también Arturo Galarse en los controles que siempre nos está apoyando aquí con, con sonido y, y las llamadas. Si tienen algún comentario, pues pueden hacerlo llegar por medio de WhatsApp al 656-281-2765 o al teléfono en cabina, ese es 656-613-1113. Ahí les tomarán este sus mensajes. Y como cada jueves, bueno, pues aquí tenemos un invitado, eh, eh, pues ya nos ha acompañado anteriormente, es Jonathan. Jonathan, eh, él viene representando a la rodadora, es el departamento de comunicación, Jonathan Aragón. Si ¿Sí me escuchas, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Ayana, muy, muy buenas tardes. este, Pues nos vemos con de estar aquí con con ustedes y antes que nada pues muchas gracias por, por la invitación. Pues eh, al contrario, nosotros estamos encantados de que nos acompañen nuevamente la rodadora aquí con, con las novedades que traen, ¿verdad? Sobre todo porque en esta pues ya es la temporada eh, que todos los niños están esperando, ¿verdad? Después de, de, de clases del, del ciclo escolar, pues qué actividades pueden realizar, y sobre todo los papás, ¿no? Que también ellos buscan muchas veces este espacios precisamente donde el niño, pues, ese tiempo ocioso lo pueda aprovechar sobre todo, y que sea este, pues, muy benéfico para, pues, desarrollar habilidades y conocimientos, adquirir conocimientos que, que pues, muchas veces eh, se ven, pues, reducidos en el hogar o, o, pues, en la escuela con estos tiempos tan tan cambiantes, ¿no?, de que, de que las escuelas, pues, han estado en un ciclo, pues, muy atípico por, por la, lo que ya sabemos, ¿no?, de la pandemia. Entonces, pues, sí, muchos papás están ahí ansiosos también de saber qué opciones hay en nuestra ciudad para todos los chiquitines. Así es, este, pues, en la, en la Rora siempre nos estamos tratando de, de innovar, de prepararnos, de hacer cosas diferentes. Y este pues algo que, que emociona a muchos pues, son las vacaciones Y yo creo que son las primeras vacaciones de verano después de la pandemia Que sí podemos este, ya empezar a disfrutar un poquito más Siempre y cuando siguiendo las, las este, restricciones, restricciones este, Para, para pues, evitar estos contagios que, que se podrían dar Entonces aquí en la rodadora eh, también después de la pandemia Hemos eh, decidido volver a hacer el campamento de verano y esta vez este, lo estamos haciendo, es un campamento para niños entre 4 y 12 años, y por primera vez estamos haciendo también un campamento para adolescentes de entre 13 y 15 años. Eh, por lo regular, este, los campamentos eh, los vemos más como para los niños chiquitos, uh -huh. este, eh, los niños que están en nivel primaria, y en esta ocasión nosotros nos hemos dado cuenta que faltan muchas actividades para los adolescentes también, este, uh -huh. en general de dispersión, ahorita sabemos que los adolescentes pues es una, es una etapa diferente, es una etapa difícil para los mismos adolescentes como para los, los papás, ¿por qué? Porque todavía, o sea, todavía no son niños, pero tampoco son este, jóvenes, entonces este, queremos apoyar y darles estas opciones también a los adolescentes, gracias al, al TikTok, este, que nos ha funcionado mucho, muchos adolescentes ya han visto la rodadora como un lugar en donde pueden venir, así como cuando se van al cine o a comer, también ya en la robras se ven los grupitos de adolescentes que vienen, los dejan los papás, y se empiezan a, a disfrutar de lo que es el, el museo. Entonces, por estas razones que hemos decidido no solamente hacer el campamento de niños, sino también este, el Summer Club, que es el, el campamento para adolescentes. Oye, pues qué, qué bueno, porque sí realmente ese era un sector de la población que estaba un poquito pues ahí abandonado, ¿no? suponemos que porque ya son grandecitos, ¿Verdad? Pues se, ya se cuidan solos, pero sin embargo, el tiempo, el tiempo que, que tienen disponible, pues que sea provechoso, ¿No? Sí, y que sea algo que les guste también, este algo que ya ya lo sientan de su edad, que que les interese, ahorita, este, pues estamos en un en una época que va cambiando constantemente, este, por eso una de las cosas que que estamos revisando con los adolescentes es también este, esta ola de tecnología, de ciencia que, que se viene dando, donde todo va cambiando. Entonces, por ejemplo, al de las actividades que les tenemos para los adolescentes, metemos mucho lo que son los este, el curso de bloggers, o este youtubers, o TikTokers, que ahorita está muy de moda. Entonces, también, porque muchos muchas veces piensan que nada más es poner la cámara este ponerse frente a ella y grabar y no realmente estar haciendo contenido estar grabando si lleva su tiempo si lleva su, su chiste, si tiene que hacer una estrategia para, para que esto funcione, entonces son una de las cosas que sabemos que a los adolescentes les está llamando mucho la atención y es una de las cosas que estamos ofreciendo a través del, del Summer Club otra cosa también es la programación la robótica este, la producción de videos, eh, la creación de contenido multimedia, impresión en 3D, ilustración. son muchas cosas que, que les estamos, que este, queremos aportar a través de este campamento para adolescentes y este, también que lo sientan como algo útil, porque, por ejemplo, en esta ocasión, en nuestro campamento, al final, ellos van a diseñar una exhibición interactiva que posiblemente después este, pongamos aquí en el, en el museo. Entonces, que aparte de, de todo lo que van a aprender, todo lo que se van a divertir, van a tener una, una meta y van a tener algo que van a dejar en el en el museo que fue creado por ellos. Oye, qué fabuloso. Este puedes, no sé si tengas oportunidad ahí de compartir en pantalla eh, tu pantalla para mostrar el flyer, ¿no? Del, del Summer Club. Este si me gustaría hacer énfasis en este en este eh, campamento. Eh, pues porque te digo, los, los muchachos, los jovencitos, pues no es solo la ida al cine o, o la ida al parque, etcétera, ¿no? Aquí en este en este espacio que ustedes están brindando, pues van a aprender y van a desarrollar habilidades sin querer. O sea, tú mencionas ahorita, ¿no? Que, que si quieres aprender a ser este eh, blogger, y desarrollar contenidos, bueno, pues ahí vaya la eh, investigación del tema, la redacción, entonces en esas actividades van a estar desarrollando realmente y poniendo en práctica lo que vieron en la escuela y con ahí con la guía de ustedes, ¿verdad? De, de, de los eh, instructores o, o de los eh, facilitadores de ahí del, del campamento, esas habilidades sí, sí. las van a poner… A practicar. Exactamente. De hecho, este este programa se está realizando con el equipo de experiencias educativas de aquí de, del museo, que son los que se encargan de hacer este todo lo que es el, el contenido de todo lo que es el contenido de de, de cada una de las exhibiciones. Eh, no, no te escucho ahorita, Jonathan, por ahí se quedó apagado tu micrófono. como les decía aquí está la toda la información que uh -huh. es el Facebook, el Summer Club que es para adolescentes de 13 a 15 años Ajá. y este inicia el próximo martes, entonces todavía tienen estos días para poderse inscribir, es del 19 al 29 de julio y dura dos semanas, es lo que va a durar nuestro campamento para adolescentes. El campamento para niños sí dura las los cuatro semanas, pero aquí con los adolescentes lo vamos a hacer de dos, ¿por qué? Porque aparte es un taller que que lleva una un seguimiento. Es decir, si, este, si te vas a inscribir a este, a este taller Tiene que ser forzosamente las dos semanas Ya que todo lo que se haga desde el día uno este, Lleva una, una conjetura con el último día de este campamento que vamos a tener Jonathan, vamos a un cote y regresamos en un par de minutos ¿Te parece? Okay. sale Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Los indios de Juárez están en pie de guerra. Y este jueves y viernes a las 7.30 de la tarde se meten a la huerta de los manzaneros de coptemo ¡Béisbol! Sigue las emociones del rey de los deportes aquí en la casa de los indios de Juárez. Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Y sigue las acciones en la crónica más dinámica y profesional del estado. Con Alfonso Lanzagorta y Sami Fuentes. Indio de Juárez contra Manzanero de Cuautemoc Jueves y viernes, 7:30 de la tarde. Y va por Juárez. Reflexión consciente. Ayúdanos a descubrir a Dios, le decían. Nadie puede ayudarles a hacerlo, le respondió el maestro. ¿Por qué no? Y les dijo, por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano. Soy Ricardo Vargas. Mejorar la relación con tu cuerpo y hacer las paces con la comida es posible, yo te ayudo. Encuéntrame en Facebook como Ricardo Vargas, psiconutricionista. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya regresamos al aire, este, continuamos aquí con, con el programa de Solo Negocios Radio en el espacio de YouTube Tech Order Flex. y pues con Jonathan, eh, eh, aquí eh, Aragón que nos está acompañando de la rodadora y pues mencionando, ¿no?, sobre este primer eh, campamento de verano para adolescentes en donde van a tener pues talleres de, de Lego, talleres de robótica, de programación, producción de videos, creación de contenido multimedia. Si nos pudieras este comentar qué, qué viene siendo contenido multimedia para las personas... El, que... el, el contenido multimedia es todo este que se, que se realiza a través de, de videos o audios, es este todo lo que es el, el contenido digital que es lo que comentábamos al principio, de cómo ser un youtuber, o cómo hacer este, los TikToks, de este, qué manera que funcionen, también cómo hacer, ser un blogger, también, este, por ejemplo, vemos muchos gamers que, que no solamente juegan, sino que ya también comparten y sus videos en, en redes sociales, a través de, de diferentes plataformas, y también está esta, esta, esta plataforma que son los podcasts, que también ese es otro con, contenido multimedia, que este, es la forma de, de hacer, este, llevar historias a través de, de estos estos programas, eh, noticias, eh, pláticas que se pueden hacer, todo esto es el, el contenido multimedia. También lo que es el modelado de impre, impresión en 3D, que es todo esto que ahorita se está utilizando mucho, la, la impresión en, en 3D con estos materiales que es lo, este, los, los, lo, el plástico, también van a tener de ilustración, stencil, foto, fotografía, cartografía también, que son los, los mapas, y también van a tener una programación de realidad virtual. Este, eso también les va a dar los, lo, las bases para incluso en un futuro ellos puedan este, realizar su propio videojuego este, y algunas cosas que sabemos que, que, que les gustan mucho. Algo muy padre de nuestro campamento es que este, con el costo de la inscripción, ya no, ya no van a necesitar más, no es de que traigan materiales extras, esto ya se les viene, ya se les incluye, se les va a dar también una, una playera del campamento que puedan utilizar como, como uniforme, también se les da un refrigerio para que también no se preocupen por ponerles este eh, lonche para, para en el transcurso de la mañana. Y este que aparte de que contamos con todas las medidas de seguridad, con todas las este, con todas estas sugerencias que nos da el sector salud para, para protegernos de los contagios, entonces es la manera en que en que eh, nosotros estamos llevando a cabo este este campamento. Pues qué bueno porque sí, sí se requiere verdad, espacios así tan, tan didácticos y tan prácticos. Que, que los chicos, y esa es la tendencia, ¿no? Que los que los jovencitos quieren ser como el blogger o el youtuber que, que está de moda. Y como bien dices, tienen que tener un contenido, un fundamento, una investigación de, de qué. ¿Para qué? Pues para aportar, para no nada más es de hacer la bromita y, y, y pues sí, de, de, de ser graciosos, no. O sea, hay que también tener y hay muchos muchos temas que, que los jóvenes que viven en, en, su, en su área, ¿verdad? este Pueden desarrollar. Eh, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? este Lo de ahorita con la sequía. ¿Cómo puedes ahorrar agua? Alguna idea, por loca que se les parezca, es una idea que, que si la transmiten, puede haber alguna gente que dice, ¡Ah! A mí se me ocurre hacer esto y unirse de, de cierta forma, ¿no? Los jóvenes ahí en la resolución? Sí, de hecho hay... eso, también, eso también lo llevamos en los campamentos tanto en el de en el de niños como en el de adolescentes, mm -hmm. eh, les tratamos de, de empapar de estos valores a través de todas las actividades que hacemos, de hecho tenemos un programa que se llama Guardianes del Agua, eh, de lo que comentabas, era del, del cuidado del agua, de cómo ahorita algunas ciudades ya este, vimos que están escaseando sí. y, y ciudades sí. este, que son muy grandes importantes del país que pensaríamos que nunca les fuera les fuera a pasar, entonces por ejemplo tenemos el programa de, de guardianes del agua que no solamente se lleva en los campamentos sino que lo hacemos también de manera virtual y también para los visitantes del museo, tenemos este, la ruta de guardianes del agua que son varias exhibiciones donde les van a decir algunas características y la importancia del agua, pero también les van a, a decir cómo es que la estamos desperdiciando y qué podemos hacer para contrarrestar este desperdicio que estamos haciendo y de cómo cuidar y ahorrar el agua es, otro, es uno de los temas que también tenemos aquí en el, en el museo también este, aparte del agua está el cuidado del medio ambiente del cuidado de los animales tenemos una zona este, veterinaria donde eh, pueden ver algunos animalitos, eso también viene incluido en los campamentos y en la visita este general, por ejemplo ayer sacaron a Rafa, Rafa es una tortuga de cuatro años pero que ya está así como enorme ya, ya está muy muy grande y eso que apenas tiene cuatro años este, tenemos hurones, los perritos de la cadera un este tenemos erizos también. Entonces, como decías, o sea, no solamente es de que en un campamento o en una visita aquí en la robadora vayan a divertirse, sino que aprendan y aprendan también de que pues es muy importante que todos nos responsabilicemos y cuidemos nuestro planeta. Oye, qué, qué bonito, ¿no? Eso de que tengan el contacto, ¿verdad? Con, con estos seres eh, vivos que pues están ahí que algunos forman parte pues de nuestro entorno, aunque no los veamos a diario, pero están en nuestro ecosistema y que las acciones que realicemos eh, tanto personales o comunitarias pues les afectan, ¿no? Sí, de hecho, no solamente con nuestros animales que se nos hacen tiernos y bonitos, sino también, por ejemplo, desde los insectos a veces andamos corriendo porque la abeja este pensamos que nos está molestando cuando realmente nosotros estamos molestando a a la abeja, ya sabemos que en estos tiempos ya nos han dicho lo importante de estos, de estos pequeños insectos, al igual que, por ejemplo, hay otra exhibición que se llama Explora Lab, donde tenemos cucarachas de Madagascar, no son como las cucarachas que, que vemos en el ganaje ni nada por el estilo, pero, este por ejemplo, también nos hacen ver que las cucarachas tienen una función en nuestro planeta, o sea, así de que nos dé ñañaras, nos dé asco una cucaracha o algo, este, también tiene su, su función, que es muy importante, este, porque si realmente las cucarachas no ejercieran esa, esa función que tienen, este, ahorita nosotros andaríamos caminando sobre esas, este, y no te quiero decir cuántas, porque ellos son los que se encargan de desintegrarlas, este, sobre todo la de los animales. También contamos con los jardines este, que tenemos con plantas endémicas de aquí de, del desierto. Entonces, también esa es otra parte muy importante, que también no solamente los, los animales, la fauna es lo que se debe cuidar, sino también toda la flora, todas las plantas que son las que al fin de cuentas generan el, el, el oxígeno, este mm -hmm. y también pues que nos ayuda que, a que el calor no se sienta tan fuerte, hemos ahorita sufrido bastante con el calor, que lo bueno es que eh, sí hemos tenido lluvias, pero este también hay que cuidar las plantas pues, para que no este, afectemos más a lo que es el calor el cambio climático que se está dando en nuestro planeta actualmente. Y sabes que sí es muy importante lo que comentas, ¿verdad? Es conocer las plantas que son endémicas aquí de nuestra región y procurarlas, procurarlas, eh, tenerlas en nuestros jardines, eh, pues sí, ¿verdad? En los espacios públicos. Porque muchas veces nos, nos queremos eh, igualar, ¿no? En ciudades que donde tienen, pues, claro, una vegetación, un tipo de vegetación, eh, pues, que requiere más agua y queremos traerla a nuestra ciudad. Y lo digo porque también cuando vemos eh, este, las temporadas, ¿no? Que vienen los camiones con plantas del sur y que este, requieren, pues, ambientes totalmente diferentes al nuestro, pues ahí gastamos más en, en el agua, pues claro, en la adquisición de la planta por querer tenerla, ¿verdad? Y se nos olvida que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad plantas que están adaptadas a este clima y que son este bonitas, no tan frondosas, pero sí, pues son más prácticas, ¿no? De hecho, sí, tenemos plantas muy, muy bonitas, este que dan muy un colorido muy bonito a, a, a, a los jardines, a, a la ciudad, pero que muchas veces por ser del desierto, pues no no las queremos. Queremos un árbol, por ejemplo, un árbol, este como decías, que, que en el sur sea muy bien, pero aquí lo vas a plantar y vas a gastar mucha agua y al fin de cuentas se va a secar. ¿Por qué? Porque no es su clima. Eh, por ejemplo está el palo, el, el palo verde que en una temporada la, las flores están amarillas y se ven hermosas entonces son árboles este, que, que tenemos aquí en la roda y que lucen bastante en nuestros jardines, otras que dan este, flores amarillas, flores, flores moradas, este, las, las plantas de, de mezcal las plantas también este, el trueno, el árbol trueno también que, que se da mucho aquí entonces sí, sí ver qué plantas sí se, se dan aquí porque muchas veces queremos plantear, plantar este, porque son muy bonitos, pero pues se nos van a, se nos van a secar por la intensidad del, del calor Entonces, de estas cosas es de lo que les hablamos en, en nuestro campamento Y no solamente en el campamento, sino también en la, en la visita que se da al museo Ahorita que son las vacaciones, este, para el público general Hemos decidido abrir eh, casi toda la semana Ahorita estamos abriendo desde el martes Lo que es martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde este, también para que disfruten las vacaciones este, si por alguna razón no se pudieron inscribir en el campamento pues también puedan disfrutar de la robadora en familia ya sea entre, entre semana, el fin de semana este, también viene mucha gente de fuera no solamente este, porque vienen al, al consulado porque vienen a, a, la, a algo de la maquiladora sino que vienen muchas veces a visitar a su familia aquí de Ciudad Juárez y a veces no saben ni a dónde llevarlas, pues ya saben que aquí está una, una opción que es la, la rodadora, y así sea martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día de, de, de estos pueden traerlos los equipos. Pues qué bueno. Vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 de la república Me siento tan solo que podría morirme ahora y nadie se daría cuenta. papi no! Chihuahua ocupa el tercer lugar de suicidios en el país. Si estás en riesgo, nosotros podemos ayudarte. Comunícate ahora, 656-555-9313. Tu vida nos importa. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República.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 en Radio Mexicana, nuestras noticias, generamos la opinión ciudadana. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya regresamos aquí a, al aire y continuamos con, con el espacio de UTEC en Solo Negocios Radio. Y pues estamos platicando aquí con Jonathan Aragón de La Rodadora y comentando pues claro sobre el, el campamento de verano, ¿verdad? Que trae muchas cosas muy buenas y sobre todo pues que va a atender en este verano pues a jóvenes de pre, eh, adolescentes y a niños claro que pues como todos los, los veranos bueno, eh, que fue dos años en el que estuvo ahí en suspenso, ¿no? lo del campamento pero estamos retomando en este 2022 ya presencial y a ver para los niños ¿qué es lo que tienes, Jonathan? sí mira, En los niños, este las edades son de 4 a 12 años ya inició el, inició el pasado martes, sin embargo, todos los pueden inscribir para las siguientes semanas. El campamento dura cuatro semanas, todavía quedan tres semanas más este, en la que los niños pueden venir. Y esta vez el campamento se basa en, en cuatro temáticas este, en las cuales se ha basado este, este campamento, que son detectives y espías. Es una de las temáticas que se ha realizado este, para el campamento. La otra es este, biólogos y exploradores también es científicos locos y bloggers y gamers. Entonces aquí hemos tratado de, de como eh, hemos, hemos tratado como de enlazar estas actividades y que puedan también explorar, que también puedan este, separarse un poquito del teléfono y también tenemos estas actividades que tienen que ver con la, con la tecnología. Eh, los niños, la verdad, los vemos encantados, son grupos pequeños. Y aparte algo muy importante es que este campamento lo están realizando, lo estamos realizando con el apoyo de estudiantes de, de educación, que son los, los buddies que son los guías de cada uno de estos grupos pequeños de los niños, y también tenemos ya gente experta en diferentes áreas como lo que es la física, la comunicación, este, lo que es la, la química, lo que es también la biología, lo que es la veterinaria, también este... Personas que ya ya son profesionales y, y se dedican a estas diferentes ramas, pues también se están dando los talleres a los niños, ¿para qué? Para que de ellos mismos este, conozcan las cosas como, como como son y que tengan un, un, un respaldo y que eh, hace, este, asegurar que todo lo que se les esté enseñando, pues realmente es es cierto y que tiene sus bases científicas. Qué bueno. Este, ya, ya regresó. Tuve aquí un problema de electricidad, ya, ya regresó la, la corriente, qué bueno, <risa> estábamos aquí buscando la manera de no perder la señal. Eh, bueno, comentabas de, sobre todo, ¿verdad? De estas actividades para, para los chiquitines, ¿no? Eh, Por pues ahí vamos a participar con ustedes unos días con, con robótica, ¿verdad? Y pues vamos a, a atender a los niños desde los cuatro años eh, para que las mamás pues vayan viendo verdad las capacidades que los niños pueden ir este desarrollando verdad al estar en contacto con con pues con ciertos dispositivos de la tecnología y pues los conocimientos que les se les van dando pues claro que va abriendo el, el abanico de posibilidades a, a los niños esa visión del mundo global de todas las eh, opciones que, que ellos pueden escoger y, y que pueden desarrollar. Así es este, como comentamos con los adolescentes también la idea es esa, que los niños este, saquen a, re, a relucir sus talentos, sus habilidades este, ver qué es lo que más les llama la atención en el caso de los niños también tenemos actividades, este, activaciones físicas para que también estén en movimiento eh, tenemos aparte de que la mayoría de las actividades se realizan dentro de del museo, también los niños salen a los jardines que tenemos aquí donde hacen diferentes tipos de, de exploraciones este, para que también no estén todo el día dentro de cuatro paredes, sino que también convivan con el, con el exterior y conozcan pues, lo que mencionábamos ahorita, la, la flora, la fauna, este, aprendan a, a competir sanamente en el deporte también este, hacer un poquito de ejercicio ¿para qué? para que no todo sea sedentario dentro de las actividades del, del museo eh, y aquí aparte de que tenemos una gran ventaja porque también con nuestras actividades y exhibiciones, pues también nosotros nos podemos basar para llevar todas estas eh, actividades que se están realizando. Por ejemplo, tenemos la cabina de radio, tenemos el estudio de televisión, tenemos este el domo de paleontología, donde van a, a ser paleontólogos. Tenemos la esfera de la ciencia, eh, que es donde, es donde ahorita nos estamos mostrando lo que son los, los planetas. Entonces, tenemos todas las herramientas para que este campamento no sea solamente divertido, sino que también sea provechoso y que los niños aprendan mucho, pero de una manera diferente. Si me pudieras platicar, el, el programa este de espías y detectives, ahí ¿qué es lo que los niños van a desarrollar? A ver si les interesa. No, Por ejemplo, en lo de espías y detectives, es de que se les dan una serie de, de, de retos. No sé si, si han escuchado sobre los skate rooms, que son cuartos donde entran, y se les van dando este, pistas, y ellos tienen que observar todo lo que hay a su alrededor para ir pasando de, de nivel, o sea, si no, si no descifras lo que, lo que tienes que hacer, este, no puedes pasar al siguiente cuarto, entonces son algunas de las actividades que se están realizando los escape rooms, también este, a través de la, de la lectura, de la literatura, se les están poniendo varios acertijos para que ellos también aprendan a descifrar y sobre todo para que también aprendan a observar porque muchas veces por estar pegados al, al celular, al tablet, se nos olvida observar a nuestro alrededor, entonces también con esto de espías y detectives este, aprendemos a, a observar, a ver los detalles muchas veces, este, por ejemplo viendo una persona, podemos sacar infinidad de detalles sin que nos diga una sola palabra, de qué le gusta, qué no le gusta qué se podría dedicar este cómo, cómo es la personalidad de la persona, entonces es algo que se ve en, esta, en estos temas que son como de y detectives, y pues más que nada que eso, que aprendan a, a decir, Cari, y sobre todo a observar. Observar, sí. Ángeles, mamás, an anoten a sus niños para esta actividad, porque así no van a batallar cuando te pidan algo en la casa, de que tráeme la... <risa> tráeme la caja que está en el cuarto, pues, ¿en dónde? Pues a ver, observa. Ajá. Sí, sí, sí, tus sí, sí, ojos, sí, sí. ábrelos eso está muy, muy bien porque sí, es muy importante la observación y con la observación es con, como se dan cuenta ¿verdad? Este del entorno del entorno y, y cómo resolver ciertos problemas con la observación es como se han este, realizado muchos inventos y muchas veces la tenemos tan dormida esa, esa habilidad por estar precisamente, nada más como tú comentas, con la tablet o con el videojuego que ya está diseñado, pues vamos, vamos perdiendo en cierta forma, ¿no? Esa capacidad. De hecho, nos pasa mucho, no, no sé si es también de que vamos, pas, podemos pasar 100 veces por la misma sí. calle y hasta la 101 nos damos cuenta que había una plaza ahí en, en, en la mitad de, del tramo en el que transcurrimos a diario, entonces eh, es algo que queremos desarrollar en, en, en los niños, que, que aprendan a observar y ya a través de la observación, como decías, este, a hacer descubrimientos, a, a poder definir cosas, a poder este, eh, que ellos mismos empiecen a echar a andar su creatividad, porque la creatividad se, se, se utiliza tanto en la ciencia como en la tecnología, en el arte, en, en la cultura, en todo lo que queramos hacer pero para esto necesitamos primero observar, o sea, para tener una buena creatividad, pues tenemos que tener una buena observación y este y poder crear muchísimas cosas en cualquiera de estos ámbitos. Uh -huh. Y luego también eh, veo aquí en el flyer en el que tienen gamers y bloggers, ¿verdad? En donde sí. ellos también pues también van a, a utilizar las herramientas eh, digitales para hacer videos, este, en seguridad cibernética, ¿qué es lo que el, el niño puede aprender? En seguridad cibernética eh, lo que lo que he de aprender muchas veces si nosotros los adultos caem, caemos en que le damos clic a un link, que nos mandan un correo que dice te mando la factura de 100 mil pesos que de la semana pasada ah caray pues yo no hice ninguna y ahí vamos a darle clic y nada, que descargan todos tus archivos, toda tu información que tengas en el teléfono, en la computadora, en lo entonces, es algo que les vamos a enseñar a los niños, de que cuando estén navegando, porque muchas veces este, el papá por X o Y razón no puede estar ahí atrás de ellos viendo qué, qué es lo que hacen, eh, que, que tengan cuidado en qué es lo que abren, este, qué es lo que le dan clic, incluso también a no creer en todo lo que vemos, o sea, porque cuántas noticias falsas no hay en, en el Internet, entonces también que cuando vayan a ver una noticia no porque lo hayan visto en TikTok, no porque alguien lo compartió, no porque este salió en una página que pareciera muy seria, pero pues realmente lo es, no lo vayan a, a, a creer, este y mejor buscar las, las referencias y buscar las bases de este investigar para que vean si es cierto o no, este, eso es lo que se refiere a seguridad cibernética, también algo que les queremos este, enseñar a los niños es que hay mucha gente que hace perfiles falsos. A veces los niños este, tienen su Facebook, que a pesar de que es de los 14 años en adelante, este el niño tiene tiene su Facebook, tiene su TikTok, e y y, y incluso cuando están jugando, este ya los videojuegos también que ya pueden platicar con otras personas de otras partes del mundo incluso, que tengan una cuidado y, exactamente, que tengan cuidado y no porque tengan la foto de, de, de una persona quiere decir que realmente sea esta persona, sino que tengan cuidado de la información que dan, la información que escriben, de, este todo lo que comparten. Este, ¿Por qué? Porque a pesar de que somos mucha gente buena, pues también existe este la, la gente con malas intenciones. Entonces, también es esto lo que llamamos a, eh, parte de la, de la ciberseguridad que muchas veces este no, no la platicamos, no la llevamos a cabo, y que hasta nosotros los adultos hemos caído en, en este tipo de situaciones. Es súper importante este tema, qué bueno que lo incluyeron en el en el campamento, eh, papás, mamás, eh, aprovechen, ¿verdad? Este este curso, porque aunque los papás muchas veces les decimos a los niños, pero porque somos papás, ¿no? muchas veces no nos toman en cuenta, porque como ya estamos muy viejitos, ya no sabemos lo nuevo y la y la moda, ¿No? Es muy diferente a que jóvenes como ustedes, eh, los instructores que están en este ambiente y, y que pues sí manejan eh, todo lo novedoso y conocen muy bien <ríe> a los artistas, etcétera, pues les puedan ustedes ir eh, este, guiando, ¿Verdad? Y, y dando estas herramientas a los chicos para que puedan proteger su, su integridad Sí, y este, la integridad de la seguridad, este también la información, porque muchas veces por ejemplo, nos pueden robar información desde teléfonos de, de, de nuestros contactos, nos pueden robar información de las tarjetas que tengamos en, en ligadas a alguna cuenta de, de streaming o algo este si, si a, a las este, dependencias de gobierno, les ha pasado hace poquito, le pasó una de ellas que pasó algo ahí con los pagos que se hicieron y que se lo hackearon y todo, entonces por eso es un tema que es de, de mucha importancia Bueno, vamos a un corte Jonathan, si me permite, y si regresamos en un par de minutos Regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 Para estar bien por fuera, es importante empezar desde adentro. Despierta tu interior. Tiene para ti los temas que te ayudarán a vivir plenamente. Escúchanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Y en transmisión simultánea por Facebook Live, Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM.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 Encuéntrame en Facebook como Ricardo Vargas, psiconutricionista. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, ya regresamos aquí al aire. Eh, pues estamos en el último segmento de, ¿verdad? De, del programa, eh, hablando precisamente de todos los temas que se van a, a ver en este campamento de verano. Temas muy interesantes y muy importantes como el que mencionamos ahorita, ¿verdad? De la ciberseguridad que desde pequeños los niños tienen que tener este esta información, ¿verdad? Para poder discernir en dónde se están metiendo o qué es lo que pueden y no pueden hacer en, en la red, ¿verdad? Que es un universo, no es un mundo, es un universo ¿no? De, de sitios, de información que puede estar correcta o no y, pues, eh, los niños cada día, pues, van a estar más, uh, eh, ex, ¿cómo se dice? Cuando están uh, al alcance, ¿no? De, es, de este tipo de, de información y tienen que discernir, aprender a, a discernir qué es lo que está correcto y qué no. Y, pues, claro que con las habilidades que van a, a, a desarrollar en, en el campamento de la observación, ¿verdad? Pues, entonces, sí, es todo va enlazado, todo lo que vayan adquiriendo, pues lo van a tener que utilizar ya en la vida diaria. Exactamente, muchas veces pensamos que, que lo que aprendemos en la escuela, o que aprendemos en la ciencia, cosas así, pues no nos no nos va a ayudar, este, pero no todo lo, todo lo que aprendemos, todo en la vida es ciencia, todo en la vida es este, tecnología, entonces, todas estas pequeñas cositas, talleres, este, pláticas, actividades que se les da a los niños es algo que, que van a utilizar, este, tal vez no conscientemente, pero sí lo van a, lo van a empezar a utilizar desde el, desde el punto en donde, ¿por qué te tienes que lavar las manos? Ah, pues porque el agua elimina las bacterias que tienes en ellas, este, que algo es algo que, que nos está ayudando ahorita mucho con lo del covid eh, también de cómo desinfectar el agua cómo este, eh, purificarla también de este, por qué tenemos que cuidar las plantas eh, también incluso hasta técnicas de, de artísticas que nos van a ayudar que pareciera que dices bueno, a mí me va a ayudar saber este, cómo combinar colores pero que después este, si te quieres dedicar a la moda o a diseño interiores a ser diseñador gráfico a incluso hacer este, fotógrafo o algo así Pues todo esto de que ya viste con los colores Te va a ayudar en, en un futuro también este Y por qué no también motivar por, Porque a lo mejor de estos niños sale un próximo astronauta Ya tuvimos una astronauta mexicana que ya fue al espacio Entonces por qué no entre ellos puede salir un astronauta Puede salir un, un paleontólogo que descubra una nueva especie de, de dinosaurio que salga este alguien que descubra alguna cura para alguna enfermedad. Entonces, estas actividades también es para motivarlos y que muchas cosas muchas veces nada más nos vamos a lo que nos rodea, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez este, pasa de que este cuando ya llegas a elegir una carrera, pues lo que quieres es trabajar en una maquiladora, que no está mal trabajar en una maquiladora, las maquiladoras tienen son muy nobles y tienen mucho mucho campo laboral pero pues también hay muchas cosas este, más allá por ejemplo también existe la, la este, zootecnia marina de, de que a lo mejor aquí no tenemos mar pero te puede motivar irte a estudiar a otro lado la, los, lo, la fauna marina eh, también este, trabajar en, en algunas empresas grandes de medicamentos eh, una vez un niño preguntaba oye y si yo quiero vender chicles y luego yo le decía bueno conoces a tal marca y tal marca no pues sí y son empresas chiquitas o pues, no pues porque no va a ser la próxima persona que haga un negocio grande, de una empresa grande, que se, que hacer dulces, chicles o cosas así. Entonces también es en, darles ese empujoncito, que vean que sí pueden hacer las cosas, que vean que, que sí pueden aprender, que sí poco a poquito este, van a poder ir este, sacando más talentos, más habilidades, y que esto pues los ayude a, a que logren sus, sus sueños y que no se limiten este, a lo mejor aquí tenemos el próximo anima este que se dedique a la animación en Pixar o en Disney entonces eso también es como parte de, de, del objetivo de nosotros del campamento y no solamente el campamento, también lo hacemos con, con las visitas que vienen al museo o con todas las visitas escolares y con todos los niños que vienen patrocinados y que no pagan este, absolutamente nada que vienen de, de este, zonas de bajos recursos y es este el motivarlos para que para que alcancen sus sueños, y pues, al rato, hay, hay, hay, existan muchos nombres de juarenses que la están haciendo en grande. Hay que hacer la, el salón de la fama, ¿no? De Exactamente. Cien, científicos, ingenieros, médicos, este, deportistas, de todo, todos los eh, juarenses ilustres. Exactamente. Ese también es uno de los objetivos de, de todas las actividades que hacemos, incluyendo lo que son los campamentos. Excelente, me parece muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer los papás? ¿Dónde se tienen que inscribir? ¿Cómo, cómo va a ser el proceso? Es, eh, los papás pueden comunicarse, eh, tenemos ya sea vía teléfono o vía WhatsApp, es el 656-257-0914, se lo repito, uh -huh. 656-257-0914 a través del de, de correo también de campamento, larroadora.org, la campamento, larroadora.org. La y si se le pasó estos este estos datos, también este es más sencillo, nosotros le podemos pasar los, los informes por el Facebook de La roadora ahí también nos pueden mandar un mensaje privado, y ahí, le pasan, ahí les compartimos toda la información, ya sea del tema del campamento, de visitas escolares, de la visita general, este, de todo lo que se realiza aquí en la en la Rora. Uh -huh. okay. retomando lo que habías comentado en, en el primer segmento del programa el campamento para jóvenes que se llama ay, ¿cómo se llama? es el Summer Club el Summer Club, el de, ese es el de adolescentes son dos Ajá. semanas eh, las personas que estén interesadas pues tienen que tomar los dos los, los, las dos semanas, ¿verdad? Para, para que aprovechen el, los chicos, ¿verdad? Toda la temática, la secuencia y, y pues estén y completen el, el campamento. En el caso de los niños, ¿funciona igual o pueden, hay al, algunas personas, familias que salen una semana o dos semanas entre el mes y regresan. ¿Cómo pueden ellos integrarse? En el, en el, en el campamento de los niños pueden inscribirse desde una hasta las tres semanas que son las que restan, este, incluso si se, digamos, inscriben dos, dos semanas porque la, o sea, la siguiente sí pueden, pero la que les sigue se van de vacaciones y ya regresan a la otra, no tienen que estar seguidas, pueden ser intercaladas también, entonces, lo que mucha gente, este, hace, y vemos que, que les ha funcionado es que sí. los ponen, los inscriben a una semana, ya ven cómo se va desenvolviendo el niño, si viene contento, cómo sale, este, y ya este, en base a esa semana ya deciden si lo dejan otra más o las tres semanas, que en este caso son las que quedan de campamento. Entonces, eh, aquí lo pueden hacer, este incluso si ya lo hicieron una semana, pues se les respeta, eh, en caso de que se quieran continuar, se les respeta su lugar. Ah, muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, cada semana hay que reconfirmar la asistencia... No, eh, por ejemplo, si nada más lo inscribiste una semana, ahí sí tienes que decir, ¿sabes qué? Si lo quiero inscribir las otras dos o lo quiero inscribir una semana más. Pero si ya desde el principio me este, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero inscribirlo las siguientes tres semanas, las siguientes dos semanas, o <risas> esta semana y la última semana, desde el principio también pueden hacer el el el, el, registro, el registro o la inscripción y ya uh -huh. se les respeta. Este, no tiene que ser así como por, por semana. Ah, ok, muy bien. Nada más que si sí, las personas pues agenden bien, ¿verdad? Sus actividades uh -huh. y que les confirmen a ustedes para que puedan hacer esta logística ¿no? De los grupos y cómo movilizarlos. Así es. Pues está muy está muy bien, ¿verdad? Que tiene esa oportunidad a las familias eh, de que puedan tomar o ya sea todas las cuatro, cuatro semanas ¿son? Son ya este, son tres semanas las que nos quedan. Inició esta semana entonces, esta semana ya termina el día de mañana y nos quedan tres semanas más del, del campamento. Entonces, es que pueden venir el día de mañana de 9 de la mañana a 5 de la tarde aquí al museo o también a través del, del WhatsApp o la página rodadora. Ajá, este. Eh, y el sábado y domingo de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde. Son los horarios en los que pueden venir a, a, a inscribir. Sabemos que somos buenos mexicanos y nos gusta dejar todo al, al último, entonces. No hay que hacerlo, ¿por qué? Porque nos pueden ganar el, el, el cupo, este y, y pues más que nada para sacarle sacarle provecho. Si ya tomamos la decisión, pues hay que venir lo más pronto posible, o incluso este, a través de WhatsApp les dicen cuáles son las otras formas en las que pueden eso, también hacer la inscripción sin tener que venir hasta el museo, pero pues también no lo dejen hasta, hasta el último. Ok. Bueno, pues, este, gracias por, por esta información, Jonathan, eh, como siempre, ¿verdad? La Rodadora es un espacio, pues, maravilloso que tenemos que aprovechar aquí en la ciudad, entonces los padres de familia acudan con sus niños también para que conozcan, ¿verdad?, de, de todas estas exposiciones que hay, y pues en este verano que aprovechen los niños el tiempo lo más que se pueda, que sea más productivo. Los horarios, eso sí, creo que no, no te pregunté los horarios. Los horarios del campamento este, son de martes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Incluso vemos que hay este papás que trabajan, entran a trabajar muy temprano, entonces pues nosotros los admitimos a los niños desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana pueden traerlos y a las 9 de la mañana estaría iniciando el, el campamento. En el campamento de los niños, eh, ¿incluyes, dijiste, refrigerio también? Sí, también en ambos campamentos incluye una playera que pueden utilizar como, como uniforme, incluye todos los materiales de las actividades este, y también incluye el refrigerio que se les da, ese es un tipo launch este, para que este, tengan en, en, a la mitad de, del horario del, del campamento, entonces todo eso se les da aquí y también pues contamos con mucha seguridad, este cuidamos mucho, de hecho... Los niños tienen hasta su propio, sus propios baños exclusivos para ellos, donde no puede entrar nadie más que los puros niños. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí la información para que aprovechen este campamento. Son tres, quedan tres semanas. Ya esta semana, pues, ya está por concluir el, el día de mañana, ¿verdad? Los sábados y domingos son las exposiciones normales. Así es, este, ahorita tenemos abierto to, abiertos casi toda la semana eh, Si quieren venir a una visita y conocer nuestro Carnotauro Todas nuestras exhibiciones que tenemos Pueden venir de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde Y sábado y domingo de 11 de la mañana de 7 a 7 de la tarde Y recuerden, nos juntan mucho Oye, ¿cuánto dura el recorrido? El recorrido es libre Si ustedes se vienen desde las 9 y quieren quedarse hasta las 5 de la tarde No hay problema, aquí contamos con área de comidas Contamos con una sala de cine en tercera dimensión te notamos con muchas actividades o incluso si quieren salir y regresar, pues pueden hacerlo siempre y cuando conserven su pulsera. Ah, ok, muy bien. ¿Todavía tienes la exposición de los dinosaurios? Sí, este aquí tenemos todavía al Carnotauro, tenemos este el, la réplica un fósil de un Quetzatcoat, tenemos los murales de los tiranosaurios Rex, tenemos un fósil de un Rex y los Raptors. Entonces, es la favorita de los niños, este, todavía pueden venir y y conocerla este y que poco a poco se ha ido innovando esta área que es el domo de paleontología muy bien bueno pues no queda más que agradecerte por, por tu presencia en este programa ya sabemos que pues todo lo que nos muestras verdad es de mucho interés y pues les va a servir a todas las familias para que aprovechen en este verano y pues les recuerdo verdad que en este espacio de UTEC pues tratamos de ofrecer a ustedes verdad todas estas posibilidades que tenemos para que aprovechen y siempre estén, estén a la vanguardia con, con, pues, con la información verdad para, para beneficio de todos los niños y jóvenes nos despedimos gracias y pues nos vemos el próximo jueves gracias al licenciado Alejandro Sandoval y a Arturo Galarza que está en los controles nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias, Guena y pues los esperamos aquí pronto en La Robadora. Gracias. Bye, bye.